información que, que nos han suministrado es que eh, colapsó la línea 750, de 765 mil kilovoltios y por esto es que prácticamente hay un apagón general en todo nuestro país. Me gustaría que repitiera eso, diputada, porque usted estaría dando alguna información eh, de alguna manera más certera que todavía ni siquiera representantes del régimen han dado a través de sus redes sociales. Exactamente, según lo que usted puede manejar, ¿qué estaría ocurriendo exactamente? Que hubo un colapso, una falla de la línea 765 mil kilovoltios del de sistema eléctrico nacional, del TEN. Y precisamente por eso es que se encuentra prácticamente todo el país sin sistema eléctrico. Esta información nos la suministró el presidente de la Asociación Venezolana de Ingenieros Eléctricos, el ingeniero Winston Cabas, en momentos pues de. de de precisión de, de comunicación pues porque realmente no hemos tenido mayor comunicación eh, con el resto del país sabemos porque lanzamos twitter nos dio gracias a dios momentos para lanzar twitter eh, solicitándole a, a toda venezuela que nos reportara la situación eh, con el hashtag sin luz para que nos informen desde las cuentas twitter existe eh, cómo está eh, el sistema eléctrico en sus ciudades en sus sectores y por supuesto que nos que nos informen en, en la localidad pues donde se encuentra cada cada persona